polémico mensaje de Jimena Barón sobre la tragedia de Notre Dame. La cantante opinó sobre las donaciones para la reconstrucción de la emblemática catedral de Francia y generó fuertes repercusiones en las redes sociales. Los detalles, en la nota. Tras el feroz incendio que sufrió la emblemática Catedral de Notre-Dame de Francia, varias estrellas internacionales y millonarios de todo el mundo decidieron donar su dinero para la reconstrucción. La noticia alcanzó una gran repercusión y fue la propia Jimena Barón, desde Estados Unidos, quien opinó al respecto en sus redes sociales. Si ayudaran a que la gente no muera de hambre tan rápido como Don Anguita para reconstruir Notre Dame. SIC, reflexionó. Su comentario sobre el gesto de las personas que intentan ayudar al ícono europeo generó enojos y duras críticas de sus seguidores. Bueno doná toda la plata que tenés entonces, le escribió un usuario. Y ella lejos de quedarse callada le contestó sin filtro. Alquilo, papi. Ayudo, como puedo con lo que puedo, pero la remo en dulce de leche. Notre Dame es arte como lo que haces vos. Es como si la gente dejara de consumir tu música, ir a tus shows para donar esa plata a comedores. ¿Se entiende? Comentó una seguidora. Mientras que otro escribió, Dona la plata que invertiste en el viaje a Disney y entonces... ¿Por qué exigir algo que ni nosotros hacemos?